Por eso el desafío de, de poder acompañarlos eh, en la incorporación de vida de capital, en la incorporación de tecnología, en la formación de cada uno de los, de los operarios, en el financiamiento para, para dar estos pasos y, y también en cómo compartir eh, los, los avances, eh, los inconvenientes o las dificultades. Y creo que el sector tiene en su vínculo con sus entidades eh, gremiales, con la actividad eh, de FIFE, con la pertenencia de cada una de las empresas, eh, uno de los canales importantes de la gremial empresaria para poder generar este vínculo de, de transmisión y de transferencia de, de conocimientos. Estamos empezando a hablar de desafíos importantes, estamos empezando a hablar de, de los problemas que nos gustan en todo caso. Eh, que una empresa necesite insumos es una muy buena empresa eh, que trabajemos para ver cómo eh, en un país que necesita dólares y divisas y tiene que administrarlos cómo claramente las prioridades se van definiendo detrás eh, de la generación de empleo, de la generación de valor, de valor agregado, porque eso es fundamental para una definición general. De, del país que, que queremos, del desarrollo que queremos. Con un país que se equilibre poblacionalmente eh, y se integre territorialmente. Esa integración nos mejorará la logística, nos mejorará eh, los medios de transporte y, y su vinculación eh, y ese arraigo nos generará las posibilidades de tener un equilibrio poblacional. Y a ese arraigo... Eh, tenemos que llegar con, con la conectividad que describía Víctor describía tenemos ley en la provincia tenemos que tener la inteligencia de recuperar el tiempo perdido energía en el mismo costo y conectividad y creo que eso no solamente le va a posibilitar a cada uno de ellos sino a quienes en sus industrias ha definido por, por el teletrabajo porque podrán tener también a algunos de sus eh, trabajadores vinculados de esta manera y con la mejor calidad. calidad y la provincia de Santa Fe hoy, en los meses eh, que llevamos transcurridos en el año en un repunte eh, importante que tienen las exportaciones nacionales que superan el 35% la provincia de Santa Fe está superando el 50% de, de, de crecimiento eh, de sus exportaciones y esto quiero eh, saludar el esfuerzo de muchas pequeñas y medianas empresas en haber retomado su participación en el comercio exterior.